El Viceministerio de Turismo reportó que en el 2017 de manera preliminar el flujo turístico de extranjeros que llegan al país se incrementó en al menos 200 mil personas, mostrando así que esta industria sin chimenea se fortalece. Eh, bueno, eh, según las estadísticas provisionales han llegado 200 mil turistas más al país, ¿no? estábamos por el, el 2016... Eh, un millón doscientos mil turistas y ahora estamos calculando, bueno, faltan los últimos cruces con el INE y aproximadamente un millón cuatrocientos mil. El turista asiático ha dejado de ver a Bolivia como un país de tránsito y es un país objetivo, siendo el salario de Uyuni su principal interés en estas fechas del año. En esta época el turismo japonés, ¿no? es un turismo así de alto ...de alto nivel de gasto, un turista, pero de los más apetecidos por los países... Eh, ...viene exclusivamente a visitar nuestro salario de Uyuni... ...cuando está cubierto por esa capa somera de agua. Las utilidades de manera preliminar reflejaron que si bien el turismo se incrementa en el país... ...aún se debe trabajar en la promoción de destinos. Muchos turistas que llegan a Bolivia dicen... Bueno, ¿y por qué no promocionan más? Hay tantas cosas que, que nos hemos encontrado en el país y que no han sido no son promocionadas en, con anterioridad. Entonces yo creo que Bolivia tiene una, una inmensa potencialidad. Se destacó que en un promedio de 1.500 turistas extranjeros al mes se alojan en los 150 centros de hospedaje afiliados a la Cámara Hotelera de La Paz, flujo que subió en un 20% con relación al pasado 2016. Bye. <laughs>